Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te voy a enseñar es a dar tus primeros pasos en Filmora de manera súper completa y fácil. Más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Y lo primero que vamos a aprender en esta parte del video es las funciones básicas de edición de video. Bueno, para empezar, lo que vamos a aprender es a crear proyectos. Entonces nos vamos a la pestaña que dice Archivo. Y estando allí le vamos a dar aquí en donde dice Crear Nuevo Proyecto. En este caso seleccionamos la que dice 16 novenos Panorámica Y le damos en Archivo nuevamente Y le damos en Configuración del proyecto Como ves, en este caso es un Full HD Y lo que vamos a hacer es configurar la capacidad de fotogramas por segundo Entonces si quieres que se vea un poquito más cinematográfico Le darás en 24 Y si es un video más informal en 30 FPS En este caso le damos en 24 Y le damos en OK Bueno Bueno lo siguiente que vamos a aprender a hacer es a importar archivos. Entonces para importar archivos es súper sencillito. Damos un clic aquí y seleccionamos nuestros archivos. En este caso seleccionaré estos tres manteniendo control oprimido y le damos en abrir. Bueno, una vez importados lo que vamos a aprender a hacer es a editar con ellos en la línea del tiempo. Entonces para esto es muy sencillito. Vamos a seleccionar un video, por ejemplo este de aquí. Y como ves, lo que hace es darnos una previsualización en esta parte, que es el canvas. Entonces, por ejemplo, aquí le damos en reproducir para ir viendo qué es lo que queremos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que empiece el video desde aquí, entonces le damos I para la entrada, o sea, que aquí inicie nuestro video. Y por ejemplo, tres segundos después, le damos en pausa, le damos en O para que hasta aquí dure nuestro video seleccionamos nuestro video y lo arrastramos a la línea del tiempo de esta manera le decimos en mantener configuración y si damos play como estarás viendo ya podemos ver nuestro video bueno, ahora lo siguiente que vamos a aprender a hacer es importar un video y a crear cortes de video, entonces por ejemplo importamos la segunda secuencia de esta manera y por ejemplo eh, quedó muy largo, entonces lo que tú quieres hacer es cortar para cortar el vídeo, por ejemplo, nos vamos a esta zona y le damos aquí en la herramienta llamada dividir ahora esta parte que cortamos de aquí nos está sobrando, entonces lo que vamos a hacer es eliminar el video entonces lo seleccionamos y le damos clic a la canequita damos control Z para retroceder el paso y la otra opción que tienes para eliminar es dando en suprimir bueno, lo siguiente que vamos a hacer es aprender a grabar, entonces para esto es muy fácil nos vamos aquí en grabar y tenemos tres opciones, las cuales iremos viendo paso a paso la primera de estas es grabar desde la webcam le damos clic aquí y esta te permite seleccionar el dispositivo de video en este caso la cámara el audio, micrófono y la resolución a la que quieres grabar le damos clic en tiempo de grabación y es lo que empezará es a grabar de manera automática una vez queramos finalizar nuestro vídeo le damos clic aquí y le damos en ok de esta manera logramos una grabación con la webcam que ya tenemos aquí guardada la segunda manera de grabar es grabar la pantalla de la pc le damos clic aquí y como te darás cuenta lo que hizo fue desplegarnos un menú que se llama grabador de pantalla este menú tiene unas opciones súper fáciles de manejar entonces te pregunta que si quieres grabar la pantalla completa o personalizado. Cuando se refiere a personalizado, es grabar nada más una parte de la pantalla. Le damos clic aquí, por ejemplo. Si ves estos cuadraditos que aparecen en las esquinas, ese es el área de grabación. Por ejemplo, yo solo quiero grabar esta parte. Como que pareciera que estoy grabando desde un celular. Te permite monitorizar el audio desde los altavoces o el dispositivo que tengas y grabar el audio que tengas para hablar en vivo por ejemplo el micrófono y damos aquí clic para frenar la grabación podemos darle clic aquí o oprimir F9 como ves ya pausamos la grabación Le damos clic aquí para cerrar este menú y si damos un clic aquí podrás ver que grabamos esa parte de la pantalla que escogimos bueno, la tercera manera de grabar es grabar en voz en off, que como su manera de grabar dice, es nada más netamente audio. Entonces seleccionamos nuestro dispositivo, o sea micrófono, y le damos en grabar. Esta es una grabación de prueba, por ejemplo, aquí podrás ver este video súper profesional. Y lo que vamos a hacer es reproducir y escuchar cómo suena nuestro video. Esta es una grabación de prueba. Por ejemplo, aquí podrás ver este video súper profesional. Y como viste, es súper sencillito. En este caso lo voy a eliminar, ya que no nos interesa. Bueno, para la parte media de este video, lo que vamos a aprender es la edición multimedia con los elementos que nos da... Filmora, entonces vamos a ir moviéndonos de pestaña en pestaña y aprendiendo a utilizarlos la primera pestaña que vamos a manejar es la de audio damos clic aquí y esta es muy fácil de manejar por ejemplo lo que vamos a hacer es escoger una de estas canciones en este caso por ejemplo a mí me gusta esta y lo que hacemos es arrastrarla a la línea del tiempo de esta manera por ejemplo queremos que dure 15 segundos por aquí más o menos y lo que vamos a hacer es dividir eliminamos esta parte oprimiendo suprimir y vamos mirando cómo va quedando nuestro video entonces por ejemplo aquí podemos hacer que coincida un poco mejor la música entonces para desplazarlo lo seleccionamos y vamos moviendo en la línea del tiempo por ejemplo, aquí puede entrar el tercer video. Lo recortamos y eliminamos este. Bueno, como viste, esta pestaña sirve para traer música o efectos de sonido a la línea de audio, que es súper sencillito. El siguiente panel que vamos a manejar es el de títulos. Entonces nos vamos aquí, damos un clic y escogemos un título que se adapte a nuestro video. En este caso seleccionaré... Por ejemplo este de aquí lo que hacemos es seleccionarlo y lo arrastramos a la línea del tiempo de esta manera pero lo arrastramos en la línea del tiempo superior, le damos en pruébalo, como es, se añade una animación súper profesional la cual podemos personalizar, entonces por ejemplo cuando estemos aquí le damos clic aquí y le damos en editar para poder editar lo que dice este gráfico entonces por ejemplo aquí en vez de social media pack podemos escribir paseo en la montaña y le damos en ok bueno podemos hacer lo mismo con cualquiera de estos gráficos e inclusive por ejemplo si le damos en editar no solo nos permite cambiar el texto sino el estilo de letra o tipografía que tiene, también nos permite cambiar la escala, la rotación y la posición, de esta manera y le damos en ok, ahora la siguiente pestaña que vamos a aprender a manejar es la de transiciones, esperamos que cargue, listo y por ejemplo aquí tienes unas transiciones predeterminadas, podemos escoger cualquiera de estas en este caso nos vamos por ejemplo a las que dicen deformación, damos un clic y por ejemplo en las que son de tipo zoom. Nos vamos aquí y le damos por ejemplo en la deformación tipo zoom 6. Entonces seleccionamos la deformación que nos interesa. Él nos muestra una previsualización de cómo puede quedar y lo que hacemos es arrastrarlo a nuestro video de esta manera lo dejamos en medio de nuestros dos videos y para editar de manera más cómoda le damos zoom a esa línea de tiempo para ir viendo mejor cómo puede quedar si quieres que la transición sea más larga puedes darle clic aquí y irla alargando o acortando según tus necesidades ahora lo que vamos a hacer es dar play para ir viendo cómo va quedando. es, se ve súper profesional bueno, la siguiente pestaña que vamos a aprender a manejar es la de efectos, damos un clic aquí y en este caso por ejemplo vamos a darle un efecto como de cine, entonces para esto nos vamos por ejemplo aquí a donde dice títulos cinematográficos Damos clic aquí y lo arrastramos a nuestra línea del tiempo, lo arrastramos en una línea superior, para que se vea encima de todo, damos en pruébalo y cuadramos el tiempo para que cuadre aquí hasta el final de nuestro video. Y vamos viendo cómo va quedando. Como ves, cada vez está quedando mucho más chévere. Bueno, aquí tú tienes millones de plantillas para escoger de manera súper fácil y chévere. Todas se utilizan de la misma manera y lo siguiente es irnos a la pestaña de elementos estando aquí esta pestaña es bastante similar a la de títulos pero es un poco menos personalizable son más animaciones por ejemplo vamos a escoger esta que dice checking para indicar que estamos en algún lugar entonces por ejemplo nos vamos a alguna parte del video que nos interese por ejemplo aquí le damos clic a esta la arrastramos y miramos cómo se ve por ejemplo en este caso se ve muy grande entonces la seleccionamos damos aquí en editar y estando en transformar le damos en escala reducimos la escala por ejemplo y en la posición la movemos en Y para que quede por ejemplo un poquito más abajo por ejemplo aquí damos clic y le damos en ok para guardar esos cambios volvemos a mirar nuevamente Eh, se integra bastante bien con nuestros gráficos entonces eh, por último la pestaña que te voy a enseñar en esta parte media del vídeo es la de pantalla dividida que es súper fácil de utilizar aquí tienes la opción de básico en donde te permite escoger entre múltiples opciones de plantilla por ejemplo aquí yo ya me voy a una que descargué por ejemplo esta que dice 1, 2, 3 termino este vídeo para poner aquí la plantilla por ejemplo la coloco arrastrándola a nuestra línea del tiempo y para utilizarla es muy sencillito. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros tres videos. Seleccionamos por ejemplo este primero, lo arrastramos a la posición en donde queramos que vaya. Acá por ejemplo. Arrastramos nuestro segundo video. Y finalmente arrastramos nuestro tercer video. Y miramos cómo queda nuestro resultado dándole en OK. Reproducimos. como verás se ve súper chévere con esto hemos finalizado la parte media de nuestro video para finalizar nuestro video lo que vamos a aprender son funciones avanzadas de video entonces entre estas por ejemplo está el efecto gamer entonces para hacer el efecto gamer como alguien que está jugando y a la vez se ve hablando entonces podemos escoger un video como este y lo que vamos a hacer es irnos a editar nos vamos a transformar y bajamos la escala en este caso lo giramos por ejemplo a 90 y movemos la posición de la pantalla a donde nos interese por ejemplo aquí le damos en ok como es? esta pantalla podría ser reemplazada por ti jugando o hablando en vivo y obviamente pues cuadraríamos el tiempo para que cuadre con nuestra grabación de pantalla del videojuego o área que estemos explicando. Vamos en suprimir para eliminar. Y el segundo efecto que te voy a enseñar es a cómo manejar las pantallas verdes. Le damos en importar medios. Escogemos un video que tenga pantalla verde. Le damos en abrir. Lo arrastramos a nuestra línea del tiempo. Y escogemos el área en donde queremos que vaya este elemento, por ejemplo aquí lo arrastramos y ahora para eliminar la pantalla verde es súper sencillito nos vamos aquí en donde dice editar y estando allí nos vamos abajo en el menú y le damos en donde dice chroma key le habilitamos la opción y lo que hacemos es solamente activarla como ves ya la eliminó súper sencillito podemos decir que tanto se elimina el fondo de esta manera por ejemplo en ok y para que quede mejor integrado por ejemplo lo que vamos a hacer es irnos a transformar reducir la escala escoger una mejor posición y además de esto podemos retocar un poco el color para retocar el color es muy facilito le damos en mejor automática por ejemplo aquí podemos ir variando a donde queramos le damos en ok como ves esta fue una integración un poco rápida de unas gallinas cortamos en la toma dándole a dividir y eliminamos esta parte que no nos interesa bueno este efecto es súper genial puedes integrar lo que sea obviamente pues ya con más tiempito tú lo trabajas Vamos en suprimir para eliminar el siguiente efecto que vamos a aprender y hacer el día de hoy es la corrección de lente entonces traemos un video de nuestro interés por ejemplo este lo seleccionamos le damos aquí en editar y nos vamos por ejemplo a corrección de lente le damos en seleccionar un perfil por ejemplo, si grabaste con una cámara espe específica puedes seleccionarla acá y por ejemplo aquí si te das cuenta podemos ajustar el nivel por ejemplo aquí me gusta esta herramienta es súper útil por ejemplo cuando grabas con un gran angular en donde las esquinas suelen deformarse demasiado entonces te sirve para este tipo de videos y queda una calidad mucho mejor finalmente lo que te va a enseñar es a ajustar la velocidad y el color de tu video. entonces para esto es muy sencillito, por ejemplo desplegamos aquí más el menú para ver mejor le damos clic aquí y le damos en la paletica de colores le damos clic aquí y le damos en coincidencia de color te va a enseñar a manejarlo de manera súper sencilla nos vamos aquí en donde dice 3 y aquí lo que podemos hacer es escoger un loot, o sea como un estilo entonces aquí te dan unos ejemplos de eh, películas en donde se utilizaron unas correcciones de colores específicas por ejemplo puedes escoger harry potter eh, juego de tronos o batman la que tú desees por ejemplo en este caso escogeré según mi escena una película fría pero pues le quitaría el ambiente entonces le damos en avanzado y cuando oprimimos en avanzado nos despliega muchas más plantillas. Aquí voy a escoger la que realmente me interesa. Entonces le doy en cálido. Le damos en ajustar. Y por ejemplo nos vamos aquí en donde dice color. Como ves aquí nos despliega unas opciones. Que son la saturación, la intensidad, contraste, brillo y exposición. De manera súper sencillita. En este caso quiero que sea un poquito menos saturado. Entonces le doy aquí en intensidad. Que tenga menos brillo y un poquito más de exposición y le damos en OK ahora para el segundo video lo seleccionamos y le damos en coincidencia de color le damos en coincidir y esto lo que va a hacer es hacer que nuestras dos tomas coincidan le damos en OK seleccionamos nuestro tercer video damos en coincidencia y volvemos a repetir el proceso. Ahora, si miramos nuevamente nuestro video, como nos vamos a dar cuenta, lo que vamos a ver es que todos los videos tienen una coincidencia de color que mantiene la narrativa. Bueno ahora el siguiente ajuste que vamos a hacer es ajustar la velocidad por ejemplo seleccionamos este de aquí y le damos clic en este relojito que queda al lado de la paleta le damos clic aquí y por ejemplo podemos hacer que vaya más lento o más rápido en este caso le daré más lento para dar un efecto un poco más dramático entonces por ejemplo lo alente a 0.5 o sea a la mitad Si ves que está muy lento, podemos ajustarlo con cualquiera de estas otras opciones o podemos hacer que vaya de otra manera, por ejemplo, en reversa. Y le decimos en sí. Por ejemplo, aquí en esta opción cuando le di en sí, este video es muy pesado. Entonces lo que está haciendo aquí es crearnos un proxy que es una copia con una resolución más baja a la hora de editar para crear estos proxies es muy sencillo vamos clic derecho y estando aquí clic derecho estando aquí lo que hacemos es por ejemplo darle en crear archivo proxy como dije esto es lo que nos permite es editar de manera efectiva con una resolución más baja pero a la hora de exportar exportamos con la máxima calidad y vamos a ver nuevamente nuestro video. ¿Viste? Hicimos una edición de un video súper profesional en menos de media hora. Esto es un gran resultado. Bueno, finalmente lo que vamos a aprender es a exportar. Entonces es súper sencillito. Le damos aquí en exportar. Esperamos que cargue. Y aquí él te permite exportar sin marca de agua o con marca de agua, dependiendo de si quieres pagar o no pagar. Y le hacen purchase. Bueno, una vez exportado tu video, lo único que tienes que hacer es disfrutar. Mil gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciendo este video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a pasar por aquí en el canal y ver más videos aquí. Gracias por ver el video.